Juan Taveras, Juan E. Taveras Vargas, economista. Con Juan vamos a hablar acerca del fideicomiso de Punta Catalina. ¿Qué significa? ¿Qué impresiones tiene él como profesional de la economía? ¿Y cómo proyectaríamos hacia el futuro inmediato el resultado de este eh, propósito que tiene el gobierno central? Buenos días, Juan. ¿Cómo está? ¿Cómo te sientes? Buenos días, amado. Buenos días. Así es. Aprovecho, demás. Juan, para darte, ya lo habíamos hecho desde acá, pero para darte a ti formalmente el pésame por la muerte de tu hermana Lucía, nuestra amiga, y contigo a todo el resto de la familia. Sí. Lamentamos muchísimo la muerte de Lucía. Sí, Así gracias, es. amado, y, y a todas las manifestaciones de solidaridad sí. que ha habido en estos días. Bueno, bueno. lamentamos muchísimo, ¿verdad? Sí. Bien. Vamos no. entonces a la... Al tema de el tema del fideicomiso sí, sí, sí. está establecido es una figura jurídica eh, financiera que se ha establecido en distintos países pero particularmente en la República Dominicana fue a partir del 2011 con la ley 189 11 mediante la cual se busca regular tanto eh, lo que tiene que ver con el sector eh, regular lo que es la parte digamos de titulación y de administración digamos de, de activos y de patrimonio en la tanto del mercado de valores como el mercado inmobiliario y a la vez del patrimonio privado y público entonces eh, en la República Dominicana, a partir de eso, pues se genera el, esta figura y se pone en práctica a partir de lo que es el sector inmobiliario, eh, porque el fideicomiso establece que es una manera de que lo que se denomina un fideicomitente, eh, pues... Que la persona poseedor de título de propiedades, quiera eh, transferirle a futuro a otra persona, ya sea persona física o persona jurídica, eh, su patrimonio o la, los beneficios que generan su patrimonio. Entonces, en el caso del sector inmobiliario, la primera experiencia fue a través de proyectos inmobiliarios mediante los cuales empresas constructora como garantía debían crear un fideicomiso para fines de desarrollar proy proyectos de construcción y poder recibir inclusive depósitos antes de comenzar a desarrollar el proyecto de construcción. esa es la las primeras experiencias. Pero ahora tenemos una nueva experiencia porque el fideicomiso puede ser tanto público como, como privado. A nivel privado, o a nivel general, la definición del fideicomiso es, hay un fideicomitente que es la persona poseedora de todos los que son los recursos, patrimonio financiero, real o de físico. Y entonces, hay una, una administradora, según lo establece la misma ley, que es la fiduciaria. Eh, que es la institución que entonces administra, de acuerdo a las condiciones que le establezca el, el fideicomitente, o sea, el, el que es originalmente propietario de determinado patrimonio, de determinados bienes. Entonces, está el fideicomisario, que es la persona beneficiada, o la empresa beneficiada, digamos, de esa, esa transferencia de recursos de parte del... del eh, del fideocomitente. Entonces, eso se usa también en el caso de, de transferencia de recursos mediante herencia, el caso de la fideicomiso, como forma de una alguien que tiene voluntad de transferir, digamos, patrimonio, pero quiere garantías de que ese patrimonio va a ser, va a llegar a su destino, digamos, a los hereditarios, y entonces eh, pone una fiduciaria que la General, en el caso generalmente, en nuestro caso, en otros países son bancos que que, us, que tienen esa, esa misión. Y entonces, para fines de que cuando él muera o, o antes de morir, pues los beneficios de su patrimonio se transfieran, de acuerdo a las condiciones que se establezcan, a esos beneficiarios, a esos herederos o como se le llama, eh, fideocomisario. Eh, tavera, vamos a aplatonar esto. Porque, sí. Eh, Quizás hay mucha gente que no está entendiendo, yo tampoco. Eh, tenemos entonces aquí eh, una vaca. Imaginemos sí. una vaca. Entonces yo soy el fideicomitente, es decir, el dueño de el la dueño vaca. El dueño de la vaca. Sí. Entonces le doy a Francis, que es el fideicomisario, sí. ¿verdad? Eh, la vaca para que él la ordeñe. La eh, ministre. y que los beneficios. La ¿Quién entonces recibe los beneficios? Los beneficios a la persona que el, el fideicomitente o el dueño de la vaca. Le dice a quién debe darle los beneficios si vende la leche. ¿Quién debe recibir esos beneficios? Entonces, es ¿qué gana de, él? Gana él una comisión. Una distribución. Una ah, okay. comisión. Y, una, y un pago por la administración. Pero entonces, ¿por qué yo no, no, no administro yo mi vaca? ¿Por qué no la ordeño yo mi vaca? Eh, bueno, eso es una decisión de una persona que no puede administrar sus recursos. Y entonces tiene que acudir. Vamos, Estamos claro, simplificando no, no, el eh, caso de la vaca. Claro, el caso... Porque, imagínense porque el la persona de la vaca. no puede manejar la vaca, en este caso su patrimonio y entonces para fines de... Usa una, una persona especializada, en el caso del de sector financiero e inmobiliario, la, la, el sector financiero es especialista en el tema de la administración de patrimonio y entonces le concede ese poder para que administre esos recursos. Entonces, ¿Qué función Acá, es La fiduciaria. Eh, y, ¿eh? La fiduciaria, porque la tenemos, el el Ajá. Y tenemos el fideicomitente. Es el que es el dueño de la vaca. Sí. Tenemos la, el, el fideicomisario que es el que recibe. Recibe ¿verdad? los beneficios. Recibe los beneficios. Entonces la fiduciaria que es el intermedio, ¿qué es lo que hace? la administradora de, de, del manejo. De, digamos, en este caso del ejemplo de los resultados de la vaca, la leche, si, si pare el becerro. Ah, pero entonces, entonces en este caso estaríamos hablando de que si la vaca es mía, la ordeña eh, Francis, entonces que es el, Amado el, recibiría es, los beneficios. Es el, entonces en este caso Francis no. es eh, okay. la, fiduciaria la fiduciaria y Amado y es el fideicomisario. fideicomisario. Entonces, quiere Así decir que claro. en el caso de Punta Catalina, estamos hablando de que el Estado, el gobierno no puede administrarla, se la da al Banco de Reserva sí. para que la administre. ¿Y por qué entonces tiene que haber un fideicomisario? Mira, hay una. Porque en este caso se llama fideicomiso público, porque hay fideicomiso privado, que mm. es el ejemplo que estamos poniendo, ahora de la vaca. Sí. Pero hay un fideicomiso priva, eh, público. En este caso, el Estado pasa a la fiduciaria reserva sí. que podría ser una fiduciaria privada pero en este caso es reserva reserva es una institución financiera del país sí. pero es pública entonces ¿qué pasa? al ser pública es del estado también ahora el gobierno central en 30 años según se ha establecido este fideicomiso no puede disponer de los beneficios como él quiera digamos de los beneficios que genere esa fiduciaria de la punta Baca. catalina la vaca entonces quién será el beneficiario eh, o, o la fideicomisario el ministerio de finanzas que también es público por eso es que hablamos que es un fideicomiso público eh, entonces hasta ahí todo está claro definido ahora cuál es el cuestionamiento que se da se habla de privatización pero yo pienso que eso de privatización es, eh, no existe en este caso si fuera a una fiduciaria privada que se lo pasara eh, el gobierno, podríamos hablar de que se está privatizando. Pero, ¿cuál es la duda que hay? De por sí, Punta Catalina, desde que comenzó a construirse y se desarrolló y se inauguró, ha habido una situación de mucho cuestionamiento con relación a ese proyecto eléctrico. Primero, la sobrevaluación, los problemas de que, no se De acuerdo a cómo se planteó el proyecto, no está generando, digamos, reducir el déficit como se había dicho del, del sistema eléctrico. Todos esos elementos generan inclusive dudas. Pero también el hecho de que el Banco de Reserva, no obstante, sea una institución la más grande del país y que ha crecido y ha generado confianza. Sin embargo, en los últimos tiempos, en los últimos años, esta institución, pues ha venido eh, politizándose, podríamos decir así, y entonces eso genera dudas para futuro. O sea, politizándose en el sentido que cuando hay cambio de gobierno, hay cambio del funcionariado, bueno, siempre el, el administrador del Banco de Reserva por decreto es designado por el presidente, sí. pero además el consejo directivo del Banco de Reserva. Entonces, la fiduciaria, aunque se presenta como independiente del banco, sin embargo es una de las, de las entidades del Banco de Reserva. Entonces, la duda está ahí. El gran reto es hasta dónde, hasta dónde no se va a manejar, eh, no se va a malversar esos recursos que se administren a través de la fiduciaria de Punta Cantalina. Entonces, ese es el gran reto a futuro, a, en 30 años. Si funciona, tal como está establecido, si se respeta la ley, desde el punto de vista de lo que es el, eh, el fideicomiso establecido en este caso, pues las cosas marcharían bien. Ahora bien, ese es precisamente el gran, y los abogados que están aquí, que saben lo que, es, lo que es la aplicación de la ley, el cumplimiento de la ley, uh -huh. pues podemos, pueden compartir una, conmigo esta idea. Vamos a ver. Porque una de las cosas que ha generado uh -huh. mayor eh, crítica, y que vimos al presidente Luis Abinader eh, eh, un poco, eh, diría yo, molesto, activo, molesto, alterado. Hallado. Fue en la concepción que se tiene de que los fideicomisos tú accesas porque vas a comprar un título, una propiedad. Lo que usted cree que ha faltado explicación de los diferentes tipos de fideicomiso, que en este caso el fideicomiso público, puede hacerlo el Estado sí. a través de una institución. Claro. ¿Qué es lo que está fa fa bueno, fa falle fallando? De... Y si en el fondo realmente se trata es de perder o de entregar a quienes inviertan ahí la planta de Punta Catalina. Sí. ¿Cuál es su parecer? Aunque una ley de 11 años que ya está en vigencia en la República Dominicana De muy poco categor... conocimiento la... Exacto, eh, tú lo has dicho. La categoría de o el concepto de fideicomiso no está muy claro en el país. La, gente no lo, la mayoría de la población no lo entiende. ¿Qué significa eso? Se ve como muy abstracto. Y es verdad, como decía su colega, que no, es que el ejemplo de la vaca para poder claro, entenderlo. Vaca. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta ahora yo le di, decía que había fideicomiso a nivel de inmobiliario y a otros niveles de mayo, de menor nivel, y no se había llamado a la atención porque ahora se trata del patrimonio público. Y cuando se habla del patrimonio público ya las cosas son diferentes. Entonces, quizá esa desinformación de la población, o más bien, no se ha aclarado bien en la población. ¿Qué significa esto? Porque hay otro ingrediente que se incorpora aquí. Es lo del pacto eléctrico, la forma como se aprobó que no se le dio participación. El pacto secreto, yo le llamo. A, la, a, a los representantes del sector social. Y entonces, eso está vinculado con Punta Catalina. Y si, entonces, eso ese hecho de que se aprobó el pacto eléctrico y que Punta Catalina forma parte del pacto eléctrico en términos de la, de la, digamos, la, de la operación de la planta, de la generación de cubrir el déficit y a futuro la generación de beneficios, la forma como será aprobado entonces, en la el, en el administración, digamos, en el Consejo de Administración, en este caso de Punta Catalina, hasta dónde eh, no va a ser eso politizado e imposición, inclusive, porque en el caso, ya habíamos hablado sobre esto, de pacto eléctrico, una imposición a nivel del, del ente privado, o sea, de las empresas, sobre todo de las empresas que tienen que ver con la, la generación eléctrica, y obviaron lo que eran las opiniones del sector social, que son la representación de la mayoría de la población del país. Eh, Taveras, dentro de la ley eh, hay un, una figura jurídica importantísima que también se está discutiendo en este tema, que es el fideicomitente adherente. Fíjese usted que usted ha dicho sí. aquí, fideicomitente, que es el dueño de la vaca, la fiduciaria, que es quien ordeña la vaca y la, la alimenta, la administra, y el fideicomisario, que es la persona que recibe parte de los beneficios, ¿verdad? o sí. los beneficios de la, del ordeño, recibe la leche. Pero sí. entonces hay una figura que no se ha tratado muy bien y que se ha dejado como, como, como oscura, que es el fideicomisario adherente. Es decir, esta sí. es otra persona de afuera que viene a ser también parte o dueño de la vaca en un momento determinado de acuerdo a lo que establece el comité sí. eh, que dirige eh, ¿verdad? Eh, el comité ejecutivo sí, sí. que se, que en se un que tiempo se un plazo entonces no estaríamos nosotros ante la posibilidad de que a futuro Punta Catalina sea pasada a, a sectores privados eh, a través de esta figura del fideicomitente adherente sí porque hay una la laguna que existe aquí es que lo que se denomina las empresas eléctricas estatales, CDEEE, eso uh -huh. dentro de este plan de pacto eléctrico y con la creación de la fiduciaria de, de, de fideicomiso de Punta Catalina, pues queda disuelta. El fideicomitente original era la CDEEE, uh -huh. o sea la propietaria original de Punta Catalina eran las empresas eléctricas estatales, pero queda disuelta. Entonces en este caso, y la ley lo contempla, un fideicomitente puede ser fide, eh, fideicomisario también. En este caso, sí. ¿cuál es la entidad que será eh, fideicomitente fideicomisario. y fideicomisario? Eh, el mismo C Estado, eh, eh, a eh, través eh, del Ministerio eh. de Finanzas. Eso es lo que hasta ahora se entiende. No, se entiende. Se entiende. Pero mañana pudiera ser modificado. Esa ambigüedad, porque entonces, originalmente es, que es el Estado está... como figura. Sí, debe ser figura explicado. jurídica. Sí. Y, y como figura también estatal el Ministerio de Finanzas, por eso es que no está muy claro el tema. Y podría esa brecha producir a futuro, por eso decimos, de hecho, que se, como ustedes decían, que se establezca producto de esa laguna y de, que el mismo Congreso pueda aprobar, así como aprobó el fideicomiso, que se pase las empresas mira, de a hecho. nivel privado. O sea, no es que se está privatizando ahora, sino la posibilidad la de que eso se pase. De hecho, de hecho. Si nos vamos la, al origen de construcción de Punta Catalina, encontramos que hay un terreno donde está construido, rentado por el Grupo Vichini, que con el Grupo Vichini se lo facilita, no siendo el propietario directo, se lo renta al Estado por un monto mensual. El terreno. El terreno. Un arrendamiento está con... de un arrendamiento. ¿no? ¿Eh? Un arrendamiento un sub, de un arrendamiento. Un subarrendamiento. Sí, un subarrendamiento. Es, subarrendamiento. Es, una, es interesante que prácticamente algo que nosotros, en el, en el momento que hacemos un arrendamiento, no concebimos de que el propietario permita que el inquilino subarrente el inmueble. Eso pero, está. Pero está bien. Hay está bien. un subarrendamiento. A per no a perpetuidad 50 años es decir tiene un término que recibe mensualmente unos cuartos gruesos por el estado pero el propio presidente medina advirtió que cuando daba el Picasso, eso estaba hecho para ellos y siempre han estado ahí ahora el Estado ha asumido la punta catalinas con todos los lo, lo problemas que, que surgieron ahí y pareciera que lo estamos echando a un lado eso, y que eso fue transparente, Bien. diáfano el punto, y demás. El, es el punto, que desde el origen hay oscuridad frente a la propiedad del Estado, Bien. para que ahora el fideicomiso no tenga en su plenitud comprensión Bien. por el pueblo dominicano. Por eso es que decimos que hay ambigüedad en términos del fideicomiso inclusive eh, podría a futuro producto de esas lagunas, de esa indefinición o sea, produ eh, man poder manejarse y a través del Congreso influir sectores interesados. para progresista que no comprende qué es la figura de, de, sí. del fideicomiso, y, mucho y de ellos. Y aunque lo entiendan, pero También. la oportunidad de poder ¿Algún sector empresarial interesado en eso, en influir, lograr eh, niveles de participación en los beneficios sin ser fideicomisario, beneficiarse de ese fideicomiso? Está verás, pero una preguntita. Eh, si se va a poner a bueno. una fiduciaria a administrar Punta Catalina, ¿por qué no se le ha dicho al pueblo, o, o, no cree usted que debió hacerse una tasación de cuánto costó? Puta Catalina, ¿cuánto cuesta ahora para que el pueblo sepa qué se está pasando y, y, y, y mañana cuánto pudiera sí. costar? Sí, no hablemos solamente de pasado, sino de presente. Claro. Ahora, el Estado, el gobierno, sobre todo el Ministerio de Finanzas, debe aclarar esto, porque es eh, responsable directo, de es quien va a recibir los beneficios y es quien va a darle seguimiento como representación del Estado Aunque es la fiduciaria del Banco de Reserva Pero en este caso el Banco de Reserva es como si fuera independiente del Estado claro. quien, quien, La figura que representa el Estado directamente es el Ministerio de Finanzas Entonces ellos deben aclarar muy bien eso Cómo va a operar esto ante la población O sea, presentarle a la población para despejar dudas Y mañana no pudiera ser que... Se haga una especie de mamotreto para desacreditar a Punta Catalina, bajarle el, la, el, el precio y entonces, ante una posible crisis, pasarse al sector privado. No pudiera darse. Anoten la fecha. Anoten la fecha. No pudiera darse eso. Pero eso es parte. Yo la desacredito. Como, eso es parte de, como esa, el marido malo que desacredita sí, a la mujer cuando se quiere divorciar de ella. Pero precisamente la, la, todas esas ambigüedades que ya hemos hablado son los que pueden generar ese tipo de cosas, y por eso debe aclararse bien, ah, okay. debe aclararse bien para pregunta, despejar todas estas dudas una pregunta, eh, como economista ¿cuáles sea? son las razones que tuve para hacer que la administración de Punta Catalina sea un fideicomiso? porque la intención como hay la intención de disolver las empresas eléctricas estatales entonces, quedaría en el limbo ¿quién la va a administrar? Esa es la razón, desde ese punto de vista es razonable yeah. Porque es preferible eso que vendérsela ya con la experiencia que se tiene Con la generadora eléctrica, los mordaz que son Desde el punto de vista de cómo venden el kilovatio hora A, a las empresas distribuidoras, a la sede sí. Ya hay una experiencia de eso, es preferible que se maneje así Lo único que se debe aclarar el aspecto del, del, del Fideicomiso eso sí se debe aclarar y se deben despejar todas estas dudas de ambigüedades que existen y el compromiso del Estado aclarar esto ante del gobierno de turno sí. aclarar eso ante la población porque para futuro esta si se dejan esa laguna Puede suceder cualquiera de esas cosas que hemos hablado, Así es. de manejo, en términos de, de la, del patrimonio de, y, y de los beneficios hay, de Punta Catalina. en un bueno. país donde hay tanta gente sin escrúpulos, sí, que anda solamente detrás de dinero. Acechando. Claro. Bueno, gracias Juan Tavera, señores. Ha sido una interesante entrevista acerca de este tema que está en el tapete hoy día, el tema del fideicomiso a Punta Catalina. Nosotros